Si quieres construir los músculos, que mereces visita, cómo subir de masa muscular rápidamente.com. Hola, soy Fernando Guido, el de la foto, y en este video quiero enseñarte cuatro super alimentos para construir tu masa muscular. Los frutos secos son ricos en proteínas, fibras y grasas saludables. Los mejores son las nueces y almendras. Son muy útiles para usarlos entre comidas o añadirlos a una comida para mejorar la cantidad de las proteínas, la avena que es rica en proteínas de alto valor, minerales como el sodio, potasio, calcio, entre otros, y vitaminas B y E, contiene una buena cantidad de fibras que contribuyen al buen funcionamiento intestinal, si se combina con proteínas de origen animal como la leche desnatada, mejorará los resultados anabólicos, te la recomiendo como comida pre-entrenamiento por su función energetizante. Las claras de huevo están entre las fuentes de proteínas de mejor calidad, lo que hace que sean ideales para una comida antes o después del entrenamiento. Y las yemas están cargadas de lecitina y grasas saludables, pero estas se asimilan muy lentamente. Aunque el sodio es un enemigo porque retiene líquidos, este es un mineral esencial necesario para tener una mejor absorción de nutrientes además es un potenciador natural de la hormona anabólica insulina y se pierde al sudar en los entrenamientos intensos incrementa tu ingesta de sodio consumiendo salsas, alimentos en conserva y suplementos nutritivos ahora presta mucha atención si bien estos consejos son efectivos para construir músculos necesitas un entrenamiento y dieta por excelencia personalizado para ti ya que hay que tener en cuenta varios factores, como tu edad, tipo de cuerpo y altura. Te invito a descargar el reporte gratuito, dietas y entrenamientos para construir tus músculos.